Yo soy Sheila Ferrera. Yo soy Chapo Garza. Jorge Aranda. Luisila Arias. Crudito. Ana Julia. Crash Yege. Johnny Carmona. Pablo Perroni. Porque es un lugar increíble. Tienes una vista, pero es hermosa. Está muy grande, está, está gigante. Y esta oportunidad de ver este 360 aquí en CETRO me, me parece espectacular. ¿eh? Qué emoción que Cetro nos haya prestado este espacio para hacer la marcha virtual. Y encontrar tanta calidad humana porque realmente hemos tenido una recepción muy bonita. De verdad, si ustedes volten a ver a todas partes, todo es llevado de la manera más profesional posible. Se siente un ambiente de respeto, se siente un ambiente de amor. Todo está basado en empatía, conocer a la otra persona y respetarla. Celebrando la diversidad. Es muy incluyente que lo estén haciendo con tanta producción que se ha sumado Canal 11. O sea, ya no tuvimos que poner una ilustración de ciudad falsa. Descubrir Cetro es una maravilla. Me parece... Muy honorable de parte de centro que se haya prestado para abrir este espacio. Me hace sentir orgulloso, me hace sentir feliz, súper contento, súper orgulloso. Creo que es algo que se tiene que dar la marcha virtual y la marcha presencial. Me siento como en casa. Me siento como en casa. Me siento como en casa. Me siento como en casa. Nos sentimos como en casa. Me gusta la vibra y ver a todos unidos. Me gusta la vibra y ver a todos unidos. Me gusta la vibra y ver a todos unidos. Me encanta la vibra y ver a todos unidos. Me gusta la vibra y ver a todos unidos. Siento, Siento que, que pertenezco. Que pertenezco.